La Coca-Cola es un producto que todos alguna vez hemos comprado. Ni siquiera puedo imaginar que alguien mayor a 5 años no la haya probado. Así de grande, de gigantesca es su distribución, al igual que sus leyendas y episodios oscuros. Por eso hoy aquí les voy a presentar algunas de esas inquietantes historias sobre Coca-Cola. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, Investigador Únete al Team Lo Obscuro de Coca-Cola Este refresco al ser el más consumido en el mundo ha levantado sospechas sobre sus ingredientes Incluso se habla de un ingrediente secreto Bien pudiera ser una receta especial que jamás ha sido revelada aunque muchos especulan que en realidad contiene sustancias adictivas, por no mencionar la palabra que YouTube censuraría en este video. ¿Cómo se originó? Algunos otros creen que en realidad sus creadores hicieron un pacto con el diablo y que este a cambio de innumerables almas convirtió a esta bebida en la más poderosa del mundo. Tras este secreto pudieran existir ritos, sectas o comunión con el mal. Pudiera ser tal como algunos lo nombran, una bebida del diablo. Las caras del diablo en la Coca-Cola La teoría sobre el diablo se ven reforzadas en las supuestas evidencias que se han encontrado en las diversas ilustraciones de la publicidad de Coca-Cola en donde, al hacer dobleces, se pueden apreciar las figuras de demonios. O en algunas otras al voltear o segmentar partes de las etiquetas, donde puedes ver presente el rostro del rey de las tinieblas. Lo oscuro en su producción Otras de las obscuras leyendas es en la parte del proceso donde se dice que en innumerables ocasiones los trabajadores resentidos o algunos motivados por extrañas razones han vertido en el producto cosas asquerosas y peligrosas, como lo son sangre, fluidos corporales e inclusive orines de rata y sustancias desconocidas, que terminarían en nuestros vasos a la hora de la comida. Más aterrador aún. Sí, más aterrador aún es el desagradable descubrimiento que podemos encontrar dentro de una Coca-Cola en cualquiera de sus presentaciones. Mi nombre es Diego Pereira, soy de Freire, Córdoba, provincia de Córdoba, bueno, como dije. Eh, y nada, eh, quería contarles que mi gaseosa está realmente toda sellada, ¿sí? Y por dentro tiene eh, algo. No sabemos qué es lo que es. Viéndolo, es una laucha. No la tomé. Hice la denuncia como es correspondiente. Pero le voy a enseñar que con esto total, ellos, ellos se la dan como, eh, venía a conocer la fábrica, me dijeron esa respuesta. Así que yo les voy a enseñar a ustedes que la gaseosa está cerrada. ¿sí? Realmente cerrada. Bueno, ahora, eh, para que vean que no le hago nada. No, no, no la voy a llevar afuera la vamos a poner arriba del asador bueno, ahí se llega a ver, es una laucha a ver ellos no te van a dar otra respuesta, pero bueno por lo menos los voy a escrachar para que sepan, para que la gente se dé cuenta de lo que realmente está tomando ¿Ve? ahí se ven todos los pelos de la laucha bueno, voy a dejar el teléfono acá voy a buscar un recipiente para poner la gaseosa adentro la vamos a abrir como es Adentro Bueno, acá estoy de vuelta Adentro La vamos a abrir ¿Cucharon? Bueno Ahí está Vamos a poner La coca La famosa coca No me importa lo que dirán eh, Bueno, la famosa coca Por detrás se ve Que va la lauchita nadando Ojalá salga o quede adentro que haga como quiera Ahí están todos los pelos de la famosa laucha. ¿Eh? No me importa lo que piensen, lo que diga la gente, solamente quería mostrarle. Ahí está, ¿ve? Mirá, todos esos pelos son de la famosa laucha, de la ratita. Ahí está la rata, gente. Ahí está la rata, gente. Dejen de tomar coca. Ay, no se imaginan la baranda que tiene esto, miren. Eso es un balde y ahí está la laucha. Muchos pensarán que esto podría ser falso. Sin embargo, no es la primera vez que sucede. En el país vecino, Chile, años antes, un hombre denunció haber encontrado igualmente un pequeño roedor dentro de una botella de Coca-Cola. El gerente de la planta embotelladora tuvo que dar la cara en donde no aceptó el hecho, pero tampoco lo negó, dejando el caso en una investigación más profunda más dramático y aterrador son las leyendas urbanas que quizá pudieron ser reales, pero el poder de esta marca gigante pudo haber ocultado, y estos son los casos de los supuestos restos humanos, que han aparecido en la refrescante y exquisita bebida, como si fueran parte de un sacrificio humano, o simplemente el desafortunado accidente de un trabajador que perdió algún dedo y habría caído al contenedor del refresco También se han descubierto insectos y arácnidos y objetos como popotes e incluso un condón Todas estas cosas denunciadas y algunas incluso la empresa tuvo que pagar por los daños después de que un juez lo dictaminara Los dos rostros Tema de una polémica histórica los dos rostros es una de las conspiraciones más añejas de la marca, que surge en momentos de lucha por la igualdad social. Se dice que en el logotipo de la Coca-Cola, las letras en tan singular cursiva en realidad hacen alusión a dos personas, un hombre blanco que escupe a otro de color. Al poner las palabras en vertical podemos ver estas siluetas. Los rostros van apareciendo a medida que pones más atención. Y el escupitajo es esa tilde que separa las dos palabras, o como dicen por ahí, a las dos personas de diferente color. El hombre capitalista Lo anterior nos remite a que los supuestos mensajes subliminales pueden ser meramente apreciaciones con mucha imaginación ya que otra acusación de la misma silueta de las letras de Coca-Cola sería la imagen del llamado hombre capitalista. Un hombre con sombrero de copa y el brazo levantado dando órdenes. Esto igualmente aceptado, ya que el monstruo de empresa que es Coca-Cola cuenta con más de 100 años de poder, el cual no se ve que en algún tiempo este gran imperio termine. Lo oscuro sobre la Coca-Cola aún no termina, ya que todavía hay muchos más misterios y conspiraciones que quizá les voy a presentar en un segundo video. Vamos a llegar a 20.000 likes para que podamos hacer un segundo video sobre este increíble caso. Y también los invito a que vayan al link que les voy a dejar en la descripción de este video porque es un video oculto, un video extra. Ya saben, ven un video en este canal y les dejo un video extra en la descripción del video. Vayan, denle click al link y espero les guste. Mi nombre es Oxlack y recuerden que juntos somos la legión Oxlack. Nos vemos en el siguiente video.